Le puerta puertas, gritaban Están matando a un hueón, ya yeah, algo así Y veo afuera a un montón de policías y yo así como ¡Hola! ¡Hueón! ¿Por qué me veo gris? ¡Me veo gris! ¿Por qué me veo gris? ¡Ay! ¡Esta cámara! ¿Por qué me veo gris? ¿Por qué me veo gris? ¡Ah, qué risa! Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Como podrán ver, estoy en una casa nueva, ya les voy a hacer el room tour Han pasado muchas cosas, pasó mi cumpleaños, nadie se enteró Porque yo, en otro mundo extraterrestre, Hecha un Cristo por el mundo completo el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de cosas culeras, me gusta mucho esa palabra, no sé si será una mala palabra en México, pero he escuchado a muchos mexicanos decir la palabra culero y no sé, lo cuento como muy genial y muy como gracioso, pero en el fondo, eh, lo más gracioso de todo, y no tiene nada que ver con lo que estaba hablando, es que me veo súper gris en la cámara y debe ser por la luz que está rara, los settings y todo. Como siempre voy a hacer la burla del mundo, así que no se preocupen porque hoy no será la excepción y el día de hoy vamos a hablar sobre los momentos culeros que he tenido yo acá en Corea. Así que ahora vamos con la intro del video. Bueno, no tengo intro, así que vamos a ir directo al tema. Eh, le voy a hablar de algunos de los momentos como más culeros que me pasaron acá en Corea. Eh, como culero puede ser así como momentos malos, desagradables, momentos no muy buenos en realidad. El primer momento se eh, back to the eh, 2014, la segunda vez que yo vine a Corea porque después la tercera vez que yo me vine definitivamente fue en el 2000 algo, 16 creo La cosa es que en ese momento yo eh, me encontraba con un amigo quedándonos en unas habitaciones que se llaman Gojiwon eh, Los Gojiwon para los que no saben son habitaciones muy pequeñas que están solamente a la cama, la puerta y si es, te, te, te, uh, si es que tiene suerte hay un baño adentro son habitaciones muy baratas, las usan los estudiantes que generalmente viven en otras ciudades que vienen a otras ciudades como más grandes como por ejemplo Seúl y en la renta es mucho más barata, estos lugares pueden llegar a costar unos 400, 500 mil won el mes, 500 dólares aproximadamente son lugares muy chicos son lugares eh, también súper sofocantes no es como para vivir como en long term así como que vas a estar mucho tiempo pero obviamente que si tienes poco dinero y vienes como turista, creo que también es una opción súper súper buena, sobre todo si vienes solo porque obviamente si vienes con más personas puedes compartir quizás un Airbnb o algo más grande etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que yo me estaba quedando en uno de esos lugares muy chiquititos, esto quedaba en Jongno Sanga que está eh, por allá eh, y, eh, oye, sé que me sorprende lo gris que me veo pero, hoy lo siento mucho, yo ya no sé qué más hacer eh, pero no importa la burla como siempre la cosa es que nos estábamos quedando en este lugar eh, verdad que el lugar era Súper trash, súper así como Shitty place, como muy, de verdad Hay Gochumon que son súper bonitos Que hay harta luz, estar súper bien Etcétera, etcétera, pero nosotros obviamente Como veníamos de turista, veníamos con poco Dinero, solamente nos podíamos quedar en algo Muy barato, arrendamos este lugar que nos costó Nos costaron los 40 días Como 300 dólares, ponte tú, a lo más 400 dólares, pero era una habitación Que no tenía ventanas, no tenía ventilación Nosotros vinimos en verano, entonces hacía un horrible era un lugar sufocante el baño era compartido estaba en medio de un lugar no muy bueno etcétera etcétera etcétera la cosa es que eh, un día yo me encontraba durmiendo en ese lugar lugar que dicho sea de paso te regalaban arroz kimchi y huevos como ilimitado como para poder comer cosa que me parece bastante bien obviamente también si es que eh, estás como en una época de no mucho dinero y tienes que ahorrar también nunca viene de más la cosa es que eh, un día yo estaba durmiendo y empecé a escuchar un despliegue de medios afuera así pero como que ruidos golpeaban puertas gritaban y yo dije así como eh, hay un meme que dice así como están matando un weón ya algo así como como como muy trash así como yo en un momento me asusté el corazón me empezó a latir muy fuerte y dije como qué chucha está pasando y ahí fue como que abrí la puerta y veo afuera a un montón de policías y yo así como hola ¿Qué pasa acá? Y vi como al manager, como al dueño como del que, como que manejaba el logochi, como todas esas cosas La policía lo estaba interrogando a él Y yo así como, uuuh, oh, aquí algo pasó Entonces yo como que le mandé un mensaje de texto a mi amigo Y le dije así como, weón, ¿qué ya está pasando? Así como, ¿podía entender algo? Él hablaba más coreano que yo Entonces yo así como, weón, ¿cachai qué weón está pasando? Y me dijo así como, no tengo ni pico Y yo así como, eh, gracias, yo tampoco Así que la cosa es que yo llamé a una... Profesora que yo conocía Y que ella obviamente es coreana Y le mandaba los audios de las cosas que estaban pasando afuera Y ella va, a me escribe y me dice ¿Eh, ¿Dónde te estás quedando? Y yo así como No, en un gochiwan acá en Seoul Y me dice así como Es ilegal Y yo así como ¿Qué? me dijo Sí como que está la policía y le están diciendo al caballero que ese lugar está ilegal, como que no se puede vivir ahí. Quizá el lugar no tenía como patente, patente como se puede decir, como permiso para poder funcionar. Como Gochewon, mira, yo no sé, a ver. Todas las personas que estaban viviendo ahí, que éramos como 6, 7 personas, eh, la hicieron salir todas de las habitaciones y decirle así como, oye, tienen que irse, tienen que largarse. Y yo así con una maleta, yo tenía dos maletas así gigantes, obviamente. Uno cuando viene a Corea como que vaya a, a los típicos como disquerías de Myeongdong a comprar álbumes y cosas. Y yo así como torres y torres de álbumes, así como, bueno, me estoy comprando la discografía del mundo entonces como que no pretendáis que me vaya ahora, así como me desperté a las 4 de la mañana y me dijeron así como, bueno, tienen que irse, y así como, hola entonces la cosa es que, eh, nos echaron del lugar, básicamente nos devolvieron el dinero como proporcional al día, eso lo encontré súper guay igual como que te devuelvan la plata así como yo creo que la policía igual se lo debe haber exigido Porque te imaginas, y así como Yo caché que el dueño ni siquiera le hubiese importado la plata Pero bueno, las cosas es que nos devolvieron la plata Y nos tuvimos que buscar otro lugar pero La sensación de como que sentir la policía Y el despliegue de medio afuera Así como El segundo momento culero que me pasó en Corea No tiene que ver con cosas policiales Así que eso está muy bien también eh, Tiene que ver cuando yo me cambio De una ciudad a la que vivía antes Que se llama Nonsan Yo vivía ahí por un año estudié coreano ahí y Después me vine a Seúl Porque tenía que empezar mi maestría En eh, la eh, universidad de Gyeonggi. University, es la universidad en que estudié yo, es una de las mejores universidades de Corea, la verdad, y es bastante buena, bla, bla, bla, bla. Eh, cuando la información que te dan sobre la maestría en Corea es súper mal, en realidad, entonces como que en verdad tú te vienes a estudiar a la vida, así como que no sabes muy bien si es que va a ser así o no lo que vas a estudiar, pero la cosa es que finalmente actualizaron como la malla curricular, como los, las materias que yo iba a tener en esa carrera, y me di cuenta que había muchas cosas como que no me parecían, que no estaba de acuerdo, que yo quería estudiar. Entonces yo dije, pucha, entonces quizá me quiero cambiar de carrera, quiero tratar de estudiar otra cosa. Entonces fui a la oficina y dije así como, mire, ¿saben? Eh, vi que cambiaron como su malla, el enfoque de su carrera, me gustaría estudiar otra cosa. ¿Es posible? Y me dijeron no. Y yo así como, eh, mire, yo entiendo que... Eh, hay todo un proceso de postulación, de admisión, burocracia, eh, lo entiendo perfectamente. Pero el año pasado se cambió todo el mundo de carrera en esa universidad. Extranjeros se cambiaron todo el mundo. Y es súper fácil en Corea cambiarse de carreras porque. Eso es algo que tengo, bueno, da para todo otro video, pero siento que la exigencia académica de Corea no es tan grande como la de Latinoamérica. Ese es un dato súper curioso. Facilidades eran mucho más grandes el año anterior. Yo tenía muchos amigos que se habían cambiado de carrera en la misma universidad sin tener ningún problema, etcétera, etcétera. Pero eh, a mí no me están dejando, yo así como ya típico de extranjero, pensar así como puta, quizás. Eh, me quieren hueviar a mí porque no sé, bla bla bla, pero no. La cosa es que me dijeron: No te puedes cambiar, no te puedes cambiar, no te puedes cambiar. Y yo así como: well, Me vaya a huear, que me vaya, voy a tener que estudiar dos años una carrera que no quiero estudiar. O sea que, huevo well, what the fuck. La cosa es que fui a clase. No me cambié de carrera no y tuve que estudiar la hueá que estudié. Entonces fue como: que Ya, yeah, fui a clase y todo. Que era originalmente lo que yo había escogido. Yo lo sé, era lo que yo. Uy, esto está con. Son los autógrafos de BTS. Si ¿sí se acuerdan de ese video, muy bueno, la cosa es que me cambié de hoy se me va yo me voy muy rápido de la rama así como que tengo problemas de atención así como cuádica. pero la cosa es que la clase y después cuando estuve obviamente yo estaba diciendo eh, escuchando las clases como su obturó. me parecían bien las cosas que estaban hablando, entendía todo así que dije mira ¿sabes que ¿Vale? no es tan malo como yo pensaba? Eh, esa sensación es que mira yo les cuento, yo soy como de esas personas que son como súper estresadas así como que pasa un pequeño detalle y así como no weón es que oh, weón, la manzana va a así como yo soy ese Pero le digo que fue un momento culero porque en el fondo mmm, me sentí un poco así como que iba a estudiar algo que no iba a querer. Yo creo que quizá usted también la ha pasado en la universidad, que entran y no les gusta mucho lo que están estudiando y es como voy a tener que estudiar estos cinco años. Es como, no, me quedé igual. Entonces yo tenía esa misma sensación, pero al final sí me gustó lo que estudié, aprendí bastante, fíjate tú y porque también tengo como ese sentimiento en el fondo de que algún día me gustaría como volver a mi país a poder trabajar en la administración pública que es algo que me encanta mucho porque siento que el servicio público, bueno y por parte de mi familia también es como una vocación que tenemos y siempre nos ha gustado mucho así que por esa parte eh, estoy súper contenta El otro momento culero que es el momento culero que todo extranjero vive acá en Corea eh, que se viene a vivir, que se viene a estudiar, que se viene a trabajar, etc. es el tema de la visa eso yo ya se lo hablé en un video atrás más en detalle pero para los que no lo vieron porque obviamente nadie ve mi videos y para los que no hayan podido ver el video o lo whatever eh, le voy a explicar así como long story short cuando yo pasé de mi visa de estudiante a visa de residencia como para ya quedarme aquí y trabajar y como que ya estar como más Tranquilo, piden un montón de documentos como el nivel educacional, te piden tener cierto ingreso, te piden cierta edad, te piden probar cosas, te piden un contrato, papel, eh, impuesto, mira, un montón de cosas y tienes que cumplir ciertos puntos. Yo no tenía todos los puntos, o sea, tenía todos los puntos, yo creía que tenía todos los puntos, pero cuando fui me dijeron, no, te falta un punto, entonces yo así como, weón, well, ¿qué hago por El puto punto. Y yo así como que bla bla bla, y al final como que hablando y todo, y después de como haber estresado, haberme estresado la vida, de haber tenido colon irritable, de haber tenido ataques de pánico, finalmente eh, como que se me dio un punto, que era algo como que tenía por un tema de los impuestos, y fue como que ahí me, la niña me dijo, uy, sí, tiene un punto más, entonces ahí me se todo el papel de nuevo, y así como, uff. Bien, el tema de la visa acá en Corea, eh, los mismos coreanos lo dicen cuando uno se lo explica, dicen, bueno, no puedo creer que Corea sea como tan enviado con el tema de la visa, como tan complicado con el tema de la visa, y es verdad. Porque yo no conozco ningún otro país, ni siquiera Estados Unidos tiene un sistema de visa como tan difícil como lo tiene Corea La inmigración irregular hacia Corea, muy alta, entonces obviamente para controlarlo, obviamente lo hacen de una manera donde Si no cumples el requisito, no lo cumpliste y te tienes que ir del país, entonces es como así de simple el les cuento, de todo ese proceso estuve muy muy muy estresado y fue un momento súper culero, un momento que... Sé que tengo que vivirlo todos los años, porque obviamente todos los años uno tiene que ir renovando su visa, etcétera, etcétera, o cada dos tres años, whatever, depende del caso. Pero eh, es un tema que siento que a todo extranjero acá en Corea le llega y es como weón. o sea, fatal. Así que esos fueron mis momentos como más culeros acá en Corea, creo que se los quería compartir porque, eh, why not, porque también quizá algo puedan aprender de ello. Nos vemos en un próximo video.